Pues, eh, bueno, un nuevo medio es un, nuevo, un medio que nace para mí. Eh, si además es innovador, pues es que aporta cosas nuevas. En nuestro caso, aportamos como cosas nuevas esa eh, apuesta por el periodismo de proximidad y por la telefonía móvil. Y además también pues, aportamos una nueva forma de relación entre el periodista y la empresa. El periodista ya no es un trabajador, un currito que hace lo que le dice su director, sino que en nuestro caso pues, es una relación mucho más democrática, porque nuestro periodista en Gandía es el editor del Bandú de bandía Nuestro periodista en Algemesí es la directora del, del periódico de Algemesí. Y así eh, mantenemos una relación de igual a igual. Nosotros sugerimos, proponemos, ellos también, planteamos un debate y el fruto de ese debate, al final, quien decide es el editor del, del pueblo de, de cada Bandú, el que, el que hace su edición. El que apuesta por cinco noticias, cinco contenidos cada día y él pues, los escribe o los hace en vídeo. Es también una plataforma muy muy innovador en ese sentido. Podemos hacer una noticia que sea un vídeo o una noticia que sea una fotografía y un texto. Fundamentalmente para mí es la difusión. Eh, la red o las redes sociales permiten difundir contenidos que pueden ser interesantes a mucha gente. <coughs> y entonces, pues, eh, llegar a esa gente. Antes, hace muchos años tradicionalmente, la única forma de llegar un medio de comunicación al lector es que ese lector fuese el kiosco y eligiese entre las diferentes cabeceras hoy en día pues podemos buscarle nosotros a través de las redes sociales si creemos que tenemos un tema que le puede interesar a través de los hashtags, pues podemos eh, vincularlo y hacer que él nos conozca y conozca ese tema la verdad es que en este momento estamos nosotros tan centrados en el nuestro que pero bueno el... hay muchos medios eh, por ejemplo, de los que hemos compartido nosotros Mesa, me han parecido muy interesantes las eh, propuestas de Bez.es, de Don y de, y de Materia, que son eh, mate medios transversales. Nosotros también tenemos un medio nuevo, que es Samaruk Digital, eh, que está asociado con nosotros y que apuesta por la información medioambiental. Y creo que hay muchísimas iniciativas como estas que están surgiendo y que, que pueden tener cabida y pueden tener mucho interés para, la, para los lectores.